Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día para todos, qué alegría iniciar nuestro día, nuestra jornada en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por esta jornada que Él pone en nuestras manos, una nueva oportunidad que nos da para vivir, para buscarlo, para agradarlo. Cada uno en un momentico haga su oración personal y déle gracias a Dios. Empecemos nuestro día encomendándonos a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga. Había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Y se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, a ver, extiende la mano. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, queridos hermanos, eh, la sorpresa que hoy nos da el Señor. Esa pregunta que le hace a este grupo que lo está criticando y que lo está cuestionando. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Qué se debe hacer? Sin duda, queridos hermanos, es lo bueno, es el criterio de vida. Hacer lo bueno, hacer el bien, agradar a Dios, servir a los demás, a la humanidad, a la sociedad, a nuestra familia. Esta palabra hoy nos lanza a lo esencial, a hacer el bien, a amar. Es la ley del amor, la primacía Esforcémonos hoy por agradar a Dios, por buscarlo, por servir a nuestros hermanos. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. ¡Feliz día!